En la época colonial, al zapoteco del rincón se le llamaba zapoteco Nechizo. No sé exactamente por qué se le llamaba zapoteco Nechizo. Yo tengo la hipótesis de que, de que la gente decía nexisto, o sea, nosotros hablamos, ¿qué quiere decir? Nosotros hablamos zapoteco, nexisto, y en, en lo castellano, esa, esa expresión la castellanizaron como Nechizo. Es algo similar a lo que pasó con los cajonos. Yo tengo la impresión de que la palabra cajonos es una castellanización de Ron, de, de Caben Ron. Entonces, esto habría que comprobarlo con compañeros Ron. Este, yo tengo esa impresión. Entonces, ¿por qué se le llama Zapoteco Neschitzo o Zapoteca Neschitza? Es porque eh, así se le llamaba el zapoteco de, al Zapoteco del Rincón en la época colonial. Así como el Zapoteco eh, Ron se le llama Zapoteco Cajonos, en el, el Zapoteco Shiza se le llama Zapoteco Neschitzo. En la actualidad se sigue usando ese término en la academia, eh, los investigadores, historiadores, y etcétera, siguen usando el término zapoteco neshitzo para referirse al zapoteco del rincón. Personalmente a mí no me gusta eh, usar la palabra, eh, el término zapoteco del rincón, por muchas razones que ya podremos platicar en otro momento. Y mi propuesta es que eh, retomemos la palabra shiza para referirnos a nuestra lengua. O sea, decir zapoteco shiza, y no decir zapoteco del rincón. Lo del rincón surge el, el siglo pasado, en el siglo XX. Eh, el término del rincón surgió a principios del siglo pasado, en 1900 y tantos. Antes, eh, eso tiene eh, implicaciones políticas que también se pueden abordar en otro momento. En, antes, al zapoteco Nesitzo y, y a la región del, del rincón seguramente se le decía región Nesitza o algo así. Y también antes, prácticamente todos los pueblos del Rincón eh, administrativamente pertenecían a Villa Alta. Entonces no, ha, eh, no había ninguna relación con, con Ixtlán de Juárez, que ahorita es el distrito al que pertenecemos algunas comunidades del Rincón. Sin embargo, eh, por cuestiones políticas, eh, supongo que el distrito de Ixtlán fue absorbiendo algunas comunidades, y en ese tiempo, más o menos en la época de la revolución, por ahí, no tengo el dato histórico exacto, pero en esa, en esa época empezó eh, a llamarse el rincón, o a, llamar, a llamársele el rincón a, a la zona de los Shiza, a la zona del de, de Shiza. Y bueno, entonces eh, la palabra el rincón se empezó a usar en, en esta época, y a partir de entonces que se empezaron a... A, como a registrar también la, las lenguas zapotecas y todo eso y pues ahora ya está oficialmente reconocido este término del rincón tanto geográficamente como lingüísticamente pero eh, hubo una época en que eh, la palabra eh, bueno, a los habitantes de la región del rincón se les eh, discriminaba mucho en, en islam y, y, y, y en ciertas zonas de, de, de, de, los, de las comunidades Lea se usaba, por ejemplo, la, la, el gentilicio de, de, de los habitantes del rincón, es rinconero. Y hubo una época en que la palabra rinconero era, eh, se usaba de manera despectiva para referirse a los zapotecos del rincón. Hay un texto muy interesante de, de Ignacio Reyes Ruiz, que está disponible en internet. Si, si puedo este, buscarlos se los puedo compartir en el chat se llama Relato de un zapoteco en proceso de aculturación, y él habla un poco del colonialismo interno, de cómo entre comunidades y entre etnias eh, nos discriminamos unos a otros. Entonces, eh, en esa época se discriminaba a los zapotecos del rincón, y eh, se les decía rinconeros de manera despectiva, era eh, eh, esta palabra, usar esa palabra era como decir indio eh, de manera despectiva o algo así. Entonces, bueno, mi propuesta es usar la palabra zapoteco Shiza en vez de usar la palabra, el término zapoteco del, del rincón. Ah, bueno, eh, Keado Cruz en el chat de YouTube nos dice, rincón surge cuando Ixtlán como distrito, antes de la creación de Ixtlán. Surge cuando, cuando con la creación de Ixtlán como distrito, antes de la creación de Ixtlán, los pueblos del rincón se dividían entre Villa Alta y Teocoquico de Marcos Pérez. Una, este... Un dato histórico importante que nos comparte quedado eh, Cruz para tomarlo en cuenta.